Hola mis amantes, esta semana el Señor fue una palabra maravillosa en eh, Lucas capítulo 2, versículo 11, que nos dice Hoy les ha nacido en la ciudad de David, un saludo que es Cristo el Señor. Recordemos que Cristo significa el ungido, el elegido, el Hijo de Dios. Esta semana el Señor te está diciendo, estamos celebrando aquella, a, aquella primera vez que el Señor estuvo aquí en la tierra. Esa primera vez que vimos esa historia de Belén y realmente entendimos que había un cambio, había una transformación y es la transformación que el Señor está diciendo en el día de hoy, 24 de diciembre de 2020, que desde hoy va a comenzar un cambio sobrenatural en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu mente. Y el Señor nos está diciendo que realmente vamos a hacer algo sobrenatural, Él y tú, corazón, tu alma tu espíritu. Nosotros somos únicamente unos mensajeros. El Señor tiene algo maravilloso. Ese regalo que tú vas a abrir en el día de hoy es la presencia del Señor en tu vida, en tu corazón. Cristo va a estar contigo en el nombre poderoso de Jesús. Y por eso el Señor te está diciendo, en esta semana, lo que falta de este año, no te he abandonado y no te abandonaré. El próximo, la próxima semana terminaremos este año, pero el Señor te dice que el próximo año, el próximo mes, ese, el próximo mes de enero, va a comenzar algo sobrenatural, pero en la presencia del Señor. Recuerda que tú estás en la gloria para hablar de Dios y estamos en la, en, la, en, la, en la gloria para hablar de Dios, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en nuestra, también en nuestra página de internet, que es en la gloria.com, porque recuerda que estamos en la gloria para hablar del Señor. Te invito a que cierres tus ojos por unos segundos y oremos, Padre Celestial, Padre de la gloria, te damos gloria y honra y Padre Celestial, por Padre Santo, por un año más en tu presencia, por estar contigo cada día más, Señor. Padre Celestial, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy abren esos regalos espirituales, Señor. Esos regalos, Padre Celestial, que los va, va a llenar, Padre Celestial, de tu presencia en sus corazones, en sus vidas, Padre Amado. Aquellos familiares que de pronto han tenido conflictos, aquellos familiares, Padre Santo, que ha partido un ser querido, Señor. Tú eres su esperanza, Tú eres su amor, Padre Amado. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y honra. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, nos veremos en la próxima semana con otro pronta palabra más aquí en la fe que conquista. Bendiciones.